...el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación... ...Francisco Martínez Arroyo... ...se ha trasladado a la empresa El Pairón... ...para conocer cuáles han sido las subvenciones recibidas... ...por la Asociación de Desarrollo Local... ...Líder de Molina de Aragón. Hoy vamos a aprovechar la visita del consejero... ...pues para ver bueno las instalaciones... ...en las que estamos elaborando productos cárnicos... ...y también pues para... ...bueno para ver la, una aplicación que estamos haciendo... ...de nuestras instalaciones para mejorar la producción... ...y competitividad de la empresa. Bueno, pues yo lo que quiero es agradecer a Alberto y a la familia... ...pues la invitación a visitar esta empresa. Se lo quiero agradecer también al delegado de la Junta en Molina... ...y a todo el personal de la Dirección Provincial de Agricultura... ...porque cada día trabajamos para que sea posible vivir en nuestros pueblos, particularmente aquí en la comarca de Molina. Y esto lo hacemos desde la Administración y de manera indirecta a través del Grupo de Desarrollo Rural. Nos acompaña también su presidente, el alcalde de Checa y la gerente del grupo. Todos hacen posible que haya inversiones que sean viables en el territorio y particularmente aquí en Molina. Este es un excelente ejemplo de una empresa que crea hasta siete empleos y que invierte. En un sector muy importante para nosotros, el agroalimentario, en el cual hemos invertido en esta legislatura a través del Grupo de Desarrollo Rural o hemos subvencionado los proyectos de los emprendedores con 600.000 euros de ayudas públicas. En la legislatura pasada no había proyectos de industrias agroalimentarias subvencionados por los grupos de desarrollo rural. Ha sido uno de los, primeros, de los principales cambios. ...que hemos puesto en marcha en esta legislatura. yo estoy especialmente satisfecho... ...porque el sector agroalimentario es clave para el medio rural. Lo vamos a comprobar hoy aquí... ...en esta empresa de productos cárnicos... ...de platos preparados y de catering... ...que genera desarrollo aquí, en Molina de Aragón. En la comarca de Molina... ...que es uno de los lugares objetivo preferente... ...de la estrategia en la que trabaja el Gobierno regional en materia de desarrollo rural. Y además estamos a punto, la semana que viene eh, vamos a eh, firmarlo eh, con los grupos de desarrollo rural... ...con 29 grupos de toda la región, de hacer la segunda asignación para los grupos. Se trata de una inyección de 39 millones de euros prevista ya en su momento, que completa los 88 millones de euros de los que han disfrutado los grupos hasta ahora. Todos aquellos que tengan ilusión por el desarrollo rural y por lo que hacemos cada día en esa estrategia líder, en esa metodología líder en la cual son los propios habitantes de los pueblos los que deciden el modelo de desarrollo, a que vengan, a que asistan a esa jornada en la cual se van a firmar esos convenios ...por valor de 39 millones de euros que van a permitirnos hacer muchas cosas. Solo aquí me decía el presidente del grupo que se han comprometido ya dos millones de euros... Si no hubiera habido grupo de desarrollo rural, si no hubiera habido gente dispuesta a eh, dedicar parte de su tiempo a la sociedad en la que viven, no hubiéramos podido ayudar a proyectos como el de Cárnicas, el Pairón, que hoy visitamos aquí en Molina de Aragón. Un excelente ejemplo de lo que es el verdadero desarrollo rural. El desarrollo rural es generar riqueza, empleo, comprometerse con el territorio, estar allí, donde eh, está la gente que vive todos los días en nuestros pueblos y eso lo hacen pues, las personas que están aquí en Molina, las personas que están en el Grupo de Desarrollo Rural y las empresas como el Pairón, Alberto, su familia, que están día a día comprometidos con Molina.